Viste el video, te a la hay muchas vainas que te piensan ahorita Hola gente de YouTube, ¿qué es en este nuevo video? Y eh, estoy empezando este video porque mañana vamos a ir a grabar unas cosas eh, de surfing y también quería decir en este fragmento corto de que había parado los videos, es porque tengo problemas con el internet Pero eh, tenemos patrocinador del canal, ¿vale? Que te pone Steven me va a dejar venir a veces ¿Vale, Steven? ¿Sí? <risa> Entonces vamos a darle muchacho, mañana vamos a... bueno mañana no son las 12, más tarde. Tenemos que pararnos a las 6 de la mañana. Y estoy 100% seguro de que ese carajo no va a madrugar. O sea, no va a madrugar, no. Va a madrugar y se va a parar a las 6. Va a dormir como una hora, nada más. Y yo también, claramente. Pero bueno, nos vemos en un rato. en la playa, vamos a ver si está ahí a lo mejor esté ahí, las vistas son muy lindas y estoy en bicicleta y aquí se complica la cosa pero creo que no está aquí, creo si no está aquí, está en la punta este no manejo una bicicleta sin mano me saco los dientes yo aquí. <risas> bueno, aquí voy vía. A playa la punta. A playa, playa la punta. A para allá. Ay, Ya voy cansado. Espero que ese perro que esté ahí no me persiga. <risas> no me persiguió el perro. Estamos bien. <risas> playa la punta. Es eh, muy bonito el paisaje aquí, es muy lindo todo la montaña. O sea, si no está allá, no sé qué giro le iré a al video, pero algo tengo que hacer. Así que tengo esperanza y fe de que está allá. Estoy cansado. Bueno, bienvenidos a Playa La Punta. Playa La Punta. Espero esté aquí. Si no esté aquí, va a ser muy mal. No veo a nadie. No veo a nadie. No. Creo que no hay nadie. Creo que no hay absolutamente nadie. No hay nadie, pero están pescando allá, mira. ¡Uh! Qué bonito. Este es Playa de La Punta. Pero bueno. No hay nadie. Bueno, al final sí me devolví, pero ahora voy con Steven. Porque ahora ya contactamos al señorito Moisés. Y vamos para allá. Ahora Perción. Ver Saluda, versiale. Versiale, Vérciale. Dilo tuyo. No. Ay, lo dijiste y no te grabé. Dilo, dilo. Dilo, dilo. Bueno, bueno, y al final. Y bueno, conseguí a Carlos, por fin, el surfista profesional integral. ¿Va a tragar agua hoy? Va a tragar agua. Y yo lo voy a grabar tragando agua. Eh, ya, ya venimos. ¿A que se bueno, Carlos, presentate ahí. ¿eh? Es Carlos, presentate. ¿Bueno, que... No, no, no, pero serio, serio, serio. ¿Qué, qué, ¿Qué has hecho tú importante para que nosotros te estemos grabando aquí en esta vaina? Mi nombre es Carlos Molina, soy... Soy parte de la selección del estado de agua, Aquí practicando un ratito para poder practicar. Para el próximo Nacional, para poder traernos medalla de oro. varias tomas, creo que ustedes la han dado en el video obviamente creo, creo o sé sea, si logro sacar los videos de acá se los muestro, pero bueno no sé si se escucha por la brisa pero aquí estamos, ya está el sol mira. Uh, caliente, caliente a ver, no nada, nada. y bueno a seguir grabando. grabando, ahorita voy a tomar una fotito le grabado un montón aunque esta cámara tiene una mañita medio rara y se apaga porque tiene una batería mira si tiene un cable conectado a una fucking batería y o sea está difícil grabar porque se apaga justo cuando cuando estoy enfocando a alguien o hago un zoom o algo se apaga entonces está difícil eso Voy a ver si sí si grabando Bueno, ya terminamos de hacer lo que íbamos a hacer con el surf. No sé hablar, weón, porque ahora no sé hablar en los videos Y bueno, eh, también quería funar a Steven, a ese sujeto que está ahí Porque lo grabé, tomé una fotito Y cuando me metí a surfear, ni una fotito, ni un video No puedo montar nada en el video ahí de yo Y que surfeando, bueno, surf, no sé surfear un carajo Pero me dio a unas olas ahí en el orilla. Y no puedo por video porque ese, ese desgraciador es tremendo amigo y no me grabo A ver, no me sale Bueno, eh, si el video queda muy corto veré qué que grabo A ver, si, si alargamos un poquito el video Porque, o sea, tampoco Va a ser un video de, de dos minutos Bueno, y ahorita me tengo que regresar a mi casa Miren mis lentes nuevos <risa> Tienen cristales y están rotos de tela eh, Según Steven, parezco un hipster <risa> O sea, o sea Qué, qué, qué tonto son esos. Pero bueno este, Escribieron eh, Pero nos vemos A ver, ¿qué grabo por ahí? Voy a ir con la bicicleta si me encuentro algo interesante Logrado Cheito Bueno, no pasó nada interesante Ya estamos en el siguiente día Y lo único interesante que pasó Fue que me quemé horrible Tengo ya este costrado ya Se me va a pelar toda la cara Y bueno Eh nada, este es el final del video, dale like suscríbete y comenta, si te gustan más estos videos, apóyalo bastante deja tu comentario, eso hace que Youtube se dé cuenta de que existo y me recomienda a más personas así que por favor, ayúdame a que este canal vuelva a tener vida y seas tu parte de ello una notificación, what the fuck, porque cada vez que estoy grabando me llega una notificación bueno, nos vemos en un próximo video porque tengo muchas ideas y las voy a efectuar hoy mismo voy a hacer otras cosas, voy a traer mucha variedad al canal y lo voy a hacer en casa, así que no voy a tener excusa por no salir o algo. Chao.